En los últimos años se viene constatando un descenso alarmante en el interés de los adolescentes y de los jóvenes por los estudios de ciencia. Este hecho incide negativamente en la formación necesaria para que desarrollen un pensamiento crítico y habilidades de razonamiento científico, aspectos clave para participar como ciudadanos de pleno derecho en las sociedades actuales fuertemente dependientes de la ciencia y la tecnología. Diferentes estudios e informes internacionales así lo ponen de manifiesto. Este panorama ha llevado a la comunidad científica y a la comunidad educativa a plantearse cómo debería ser una educación en ciencia más acorde con las necesidades actuales de los ciudadanos. Desde el ámbito concreto de la educación científica se están realizando a nivel internacional grandes esfuerzos para intentar dar respuesta a esta importante cuestión. En este sentido, el curso que ahora se presenta incide en la educación en ciencia deseable para la ciudadanía del siglo XXI y para ello ofrece una introducción a diferentes enfoques de enseñanza que comparten la finalidad de promover una ciudadanía activa y comprometida, capaz de desenvolverse de forma adecuada en diferentes contextos y de involucrarse en la toma de decisiones sobre cuestiones científicas o tecnológicas. Estos enfoques han sido desarrollados en el seno de proyectos nacionales e internacionales de investigaciones centradas en las prácticas de aula y de formación del profesorado y llevadas a cabo en diferentes contextos educativos. En concreto, en este curso se abordan cinco enfoques denominados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 ejemplos de materiales didácticos, una prueba de evaluación y un foro específico de carácter voluntario para propiciar la generación de debates y el intercambio de conocimientos entre los participantes. Para completar cada módulo se tendrá que realizar y superar una prueba de evaluación. El tratamiento de cada uno de estos módulos es independiente. Los alumnos pueden decidir sus propios itinerarios. No obstante, se recomienda hacerlo en el orden en que se presenta. El módulo 6 se dedica a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del propio curso. Para la superación del curso será necesario obtener una evaluación positiva y para ello los participantes tendrán que cumplimentar todas las tareas de aprendizaje y de evaluación previstas, así como obtener 5 puntos sobre 10 en la prueba final. Para la evaluación del curso se emplearán tanto los resultados de la evaluación de los participantes como los datos procedentes de un cuestionario final acerca de las percepciones sobre los temas tratados. El equipo docente del curso está formado por 11 doctores de didáctica de las ciencias de las universidades de Almería, Cádiz y Málaga, España, y de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Todos ellos con amplia experiencia en investigación y desarrollo curricular en los enfoques didácticos presentados. También participa en diversos módulos profesorado de educación secundaria involucrado en tareas de formación y investigación en los contenidos del curso. El curso puede ser de interés para una amplia audiencia, formada por todas aquellas personas implicadas en la educación en ciencias: profesorado de ciencias, estudiantes para profesorado, personas con funciones de supervisión, formación, asesoramiento al profesorado de ciencias personas involucradas en el diseño de currículos, de materiales didácticos, personas involucradas en la educación no formal en ciencia y en la divulgación científica y también, como no, cualquier persona interesada en el tema. Finalizamos esta presentación recordando que ya en 1985 la Royal Society, en su informe anual dedicado ese año a la comprensión pública de la ciencia, decía ...que cualquier persona necesita cierta comprensión de la ciencia... ...de sus posibilidades y límites... ...sean o no científicos o ingenieros... ...y que la comprensión pública de la ciencia no es un lujo... ...es de vital importancia en el futuro bienestar de nuestra sociedad. Hoy día, tres décadas después... ...esta finalidad sigue siendo un gran desafío para la educación científica. Este curso pretende aportar un granito de arena para avanzar en la mejora de la educación científica de la ciudadanía del siglo XXI. En nombre del equipo docente, te animo a implicarte en el curso, esperando que sea de tu interés.